Vamos a recibir a Arizmendi, la antigua, que está desde el mercado municipal. Allí se produjo el incendio de una surtidora. Vamos a verlo. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo, en esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde un incendio a temprana hora de la mañana de hoy afectó eh, considerablemente un almacén de provisiones en este mercado municipal. Y pueden observar parte ya en estos precisos momentos, eh, personas se encuentran removiendo los escombros, de la mercancía la cual eh, quedó prácticamente toda dañada vamos a conversar con una de, de, de las empleadas de acá la joven carolyn lizardo carolyn cuéntanos qué fue lo que sucedió eh, hasta el momento no como le dije anteriormente las circunstancias no están esclarecidas eh, lo que se dice es que pudo ocasionar el incendio fue un cortocircuito en promedio de 5 o cinco, cinco y media de la mañana. Eh, ¿Cómo se percataron ustedes del incendio? Una llamada, recibimos, eh, sí de vecinos de aquí. Ah, ¿y la acción de, de, de, de los bomberos dieron rápida respuesta? Eh, claro, ya cuando nosotros vinimos a llegar ya estaba el cuerpo de bomberos, teníamos eh, la policía nacional, estaban todos aquí. Las pérdidas, más o menos, ¿a cuánto asciende? Eh, No puedo decir tu número exacto, pero como ves, todo todo tenía mercancía una elevada suma hasta el momento muchísimas gracias bien ahí escucharon ustedes parte verdad eh, repetimos acá en este almacén podríamos decir que toda la mercancía resultó dañada hasta el momento no se ha establecido el monto de las pérdidas y las autoridades eh, del cuerpo de bomberos están realizaron a tempranas horas el levantamiento para determinar cuál fue la causa real de este siniestro el cual repetimos eh, a tempranas horas de la mañana eh, ocurrió acá en este mercado municipal, hay que decir señores que llama poderosamente a la atención el gran cúmulo de basura que presenta este mercado municipal, el cual como todos recordamos el pasado eh, año 2020, el presidente de la república, eh, Luis Abinader se comprometió a la remodelación y la remoción de este mercado municipal, el mismo eh, hizo un aporte inmediato de 25 millones de pesos eh, de un total de 60 millones de pesos eh, que el poder ejecutivo se comprometió para la remoción de este mercado municipal sin embargo el mismo todavía a la fecha señores no ha podido eh, iniciar este proceso de remodelación y pueden observar ahí verdad estas son parte de los escombros pero la, la, la, lo que nos referimos es a toda aquella parte de que pueden observar ahora en sus imágenes el gran cúmulo de basura y el nivel de insalubridad en el que opera este mercado municipal de San Francisco de Macorís donde repetimos gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos eh, este incendio no pudo afectar otros establecimientos los cuales están cercanos al almacén incendiado en el día de hoy destacar también que en este incendio nada humano que lamentar es todo lo que tengo por el momento yo retorno con ustedes al estudio muchísimas gracias Arismendi la antigua de mañana